Muy buenas, amigas, muy buenas, amigos, muy buenas, amigas. Esto es PUSA Live. Oh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, otra vez acá en PUSA Live. Yo soy Gabriel y vamos a traer otro videito en el cual vamos a proseguir con lo que estábamos viendo la vez pasada. En el video anterior ya vimos Pentagrama de Sol. Pentagrama de FA y ubicamos las tres teclas negras. En el primer video vimos la postura, entonces nos sentábamos frente al piano, justo en el centro. Acá está la marca del atril. Nos sentábamos en el centro. ¿Cuál es el grupo de tres teclas negras que nos da justo en el cuerpo? Es este. Este, este se sale y este también se sale. Entonces, este, el que está justo debajo de la marca, es el grupo de tres teclas negras que está junto en el centro. Y en clave de Fa habíamos visto que el siguiente hacia la izquierda era el otro grupo. Entonces, el del centro suena así. Y el de la izquierda, el más grave, en clave de Fa, va a sonar así. sonar así. pongan el video y escúchense de que suene exactamente igual. No, esto, esto es más agudo. Este es el del centro. Y este es el más grave. Y ya lo habíamos ubicado en clave de sol este, clave de fa este. Sí, hoy vamos a ver digitaciones. ¿A alguien se le ocurrió que, como tenemos cinco dedos en la mano, esto es de una inteligencia suprema, como tenemos cinco dedos, a alguien se le ocurrió ponerle a este dedo número 1, a este número 2, este, disculpen el gesto número 3, número 4 y número 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este también, 1, 2, 3, 4 y 5. Como van a ver, es en espejo. Entonces, 1, 2. 3, 4, 5. Pero cuando uno está tocando, está tocando así. Por lo tanto, mientras está tocando con 1, está tocando con el 5 de la izquierda. 1 en derecha, 5 en izquierda. 2 en derecha, 4 en izquierda. 3 en derecha, 3 en izquierda, es el único que coincide. 4 en derecha, 2 en izquierda. Y 5 en derecha, 1 en izquierda. Esto fue muy pensado. 1, 2, 3, 4, 5. A raíz de eso vamos a usar tres dedos nada más, tres, estos tres. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ubicarlos. Voy a mostrar primero con la izquierda. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Dedo 1 en la de más adentro, la de más a la izquierda, la más grave. Dedo 2, dedo 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres dedos, así. 1, 2, 3. En derecha, 1, 2, 3. En izquierda, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a trabajar de tal manera en el cual el resto de los dedos van a estar relajados y solamente vamos a mover dedos. Lo mismo para la derecha. Esto sí es muy importante, que mantengan el resto de la mano relajada, lo más relajada que puedan. ¿sí? Eso habíamos visto en la clase anterior, que estábamos con el pizarrón en la computadora, en el ordenador. Vimos eh, dónde se ubicaban en, la, en el pentagrama. Hoy traemos lo que todos estaban esperando y era poder leer una partitura y como pueden ver ahí tenemos una partitura clave de sol, clave de fa, notas, como habíamos visto la vez anterior, y arriba van a tener un numerito, y ese numerito significa, por ejemplo, mano derecha, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 2, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 2, dedo 1, dedo 1, dedo 2, dedo 2, dedo 3, dedo 3. Otra cosa que van a notar, que habíamos visto los sostenidos, que esto era sostenido, sostenido, sostenido. Acá, por ejemplo, la primera tiene un sostenido y la segunda no. ¿Por qué la segunda no tiene? Porque cuando se pone esto, este signo en una nota y la que sigue es igual, durante todo el compás este signo altera la nota siguiente. ¿Sí? Lo mismo que acá, sol sostenido, esto también es un sol sostenido. Si yo quisiera que no fuera sostenido, pues tendría que poner otro signo que ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces acá adelante de esta nota habría un signo diferente a este que haría de que ese, esa nota ya no sea sostenido, sino fuera otra. Entonces eso lo van a ver muchas veces en el pentagrama. Eran dos cosas que quería dejar claro y entonces voy a dejar a justamente como hicimos la vez anterior, si lo puedo acomodar... Como hicimos la vez anterior, voy a dejar acá abajo el link de descarga de esta partitura en la cual vamos a trabajar. Estas tres y estas tres. Dice el número de dedo, todo. Y del otro lado, son dos hojas, vamos a trabajar. Con dos cuartos, tres cuartos. Siempre esto es muy importante a la hora de ponerse a leer algo. Siempre hay que fijarse, las claves, porque puede que acá no haya una clave de fa, sino que haya una clave de sol. No siempre hay una clave de sol y una clave de fa. Puede haber dos claves de fa o dos claves de sol. Entonces, Esto ya indica en dónde va a ir la mano, que va a ir del medio para allá si es clave de fa. Del medio para acá si es clave de sol. Sí. Si fueran dos claves de sol, estaríamos tocando con las dos manos del medio para acá. Si fueran dos claves de fa, estaríamos tocando del medio para allá, entonces miramos las claves, el compás, dos tiempos por compás, dos pulsos por compás y el pulso es la negra, el 4 se acuerdan que el 4 era la negra que marcaba el pulso, entonces ahí ya tenemos eh, lo más importante, siempre hay que fijarse al principio estas dos cosas estas dos cosas hay que mirarlas muy bien y barra de final, los compases y arriba tenemos los numeritos con las digitaciones entonces vamos a empezar mano derecha ubicamos la mano derecha en el grupo de tres negras bueno, se dobla en el grupo de tres negras esto lo vamos a solucionar nada mejor que poner un libro detrás una cosa muy importante para hacer al principio es tocar manos separadas primero un pentagrama y después el otro sabemos que el otro va a estar acá y este el de la mano derecha arriba entonces después vamos a juntar ambas manos siempre es importante leer una mano y después la otra para acostumbrarse entonces recuerden clave de fa en este grupo de tres clave de sol en este grupo de tres. Todavía no vamos a ver el grupo de más arriba. Vamos a trabajar con los dos primeros así es un poco más fácil y uno se acostumbra a ver dónde quedan esas notas. Entonces empezamos pasamos al segundo es el mismo ejercicio pero al revés va a ser lo que antes hacía a la izquierda lo va a hacer a la derecha y lo que antes hacía a la derecha lo va a hacer a la izquierda entonces ahora la digitación es invertida si antes era 1 2 3 en la izquierda va a ser 3 2 1 2 3 que al final van subiendo las dos juntas y eh, en un principio vamos a, a explicar algo que cuando una línea se va moviendo hacia arriba o hacia abajo y la otra queda fija se llama movimiento oblicuo cuando las dos van hacia arriba o hacia abajo bajo juntas se llama movimiento paralelo y cuando ambas están haciendo un movimiento contrario se llama movimiento contrario tercer ejercicio Acá ya nos vamos a saltear notas. Entonces, si se fijan en, la, en el tercer ejercicio, pasa... En el tercer ejercicio pasa de... El primer compás, de espacio a espacio, ¿no? Pasa de línea, de espacio a línea, como pasaba en el primero. Espacio línea, espacio línea, espacio a línea. En el, en el tercero pasa de... Espacio a espacio. Y eso significa que no salteamos un dedo. Y por eso dice 1, 3, 1, 3. Y ahí sí vuelve otra vez. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Entonces, juntamos ambas manos y... que mantener el pulso y el primero es fuerte. Bien, el otro ejercicio quiero que lo vean ustedes, no lo voy a tocar, que es exactamente lo mismo que el anterior, nada más que hace la mano izquierda lo que antes hacía la mano derecha. Nos vamos al último, el último, que es todo negras, y esto es un movimiento paralelo. Entonces, una mano hace esto. Acá viene una trampa ¿eh? y la mano izquierda hace lo mismo, hace la misma melodía si juntamos vamos a escuchar exactamente las mismas notas al unísono damos vuelta a la hoja y nos vamos a tres cuartos. Tres pulsos por compás y la negra es la que marca el pulso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Siempre vamos a mirar las claves que sean iguales. Está clave de sol arriba, vamos a trabajar en estas tres, clave de fa abajo. Vamos a trabajar con estas tres. Y acá tenemos movimiento contrario. Si ven los números dice 1, 2, 3, Mano derecha, 1, 2, 3 en mano izquierda. Esto es movimiento contrario. En los compases donde no pongo digitaciones porque va la misma digitación. ¿Sí? En el final tiene una trampa. ¿Qué hace? se estaba haciendo un movimiento contrario juntos en el final la mano izquierda sube y la mano derecha hace una bajadita, una subida y una bajada y en el final vemos un silencio de negra que lo vimos en el video de la pizarra que aparece un silencio de negra y dura lo mismo un silencio de negra dura lo mismo que la negra nada más que se hace silencio entonces nos vamos al segundo que tiene muchos silencios de negras, ¿qué significan los silencios de negras? lo vemos acá, silencios de migras, que esa mano no va a tocar nada en ese compás, va a tocar la derecha, después va a tocar la izquierda, después va a tocar la derecha, después va a tocar la izquierda, después va a tocar la derecha, después toca la izquierda, después toca la derecha, y por último a la izquierda una sola nota, y un silencio al final. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, toca una mano, toca la otra, los silencios no se tocan, si sí, cuando hay silencio, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando hay un silencio hay que aprovecharlo para tener la mano ubicada y preparada para lo que va a tocar. No es que, ah, porque estoy... hay un silencio. Porque si no, uy, uy, uy ¿dónde va? Pasa eso. La mano acá, aunque no toque. el que sigue que tiene un silencio es tres notas una blanca está alternando manos y un silencio entonces cómo vamos a hacer esto ese silencio hay que contarlo no se pasa al otro hay que contar tres acuérdense que es 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Un, dos, tres. El silencio también es música y el silencio hace de que uno pueda prepararse para lo que sigue también. Y después ya en el cuarto tenemos algo más complicado, en donde tenemos una blanca, una negra, una blanca, una negra. Y toca primero una mano, después toca la otra, se juntan en un momento y después tocan juntas y hasta el final. ¿sí? Primero tocan separadas, después se juntan y termina. Y sería así. ¿Sí? En el último, acá sí puse todas las digitaciones. Este ya, eh, hacemos una vuelta de tuerca a todo esto. Y la mano derecha está haciendo una melodía en blancas con un silencio y la negra está haciendo dos negras, pero la, la, el segundo y tercer tiempo, el primero no lo toca. Entonces, si tocamos la mano derecha sola, sería 1 2 3. 2 3. 1 1 2 3. 1 1 2 3. 1, 2, 3 y la mano izquierda que dice 1, lo ubicamos siempre exactamente igual. Esto se llama posición fija. La posición fija, no vamos a mover la mano de donde está. Entonces, tenemos: sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, to, tre, un, to, tre, un, to, tre, un, to, tre, un, dos, tre. Si, sí, nos esquivamos el tiempo fuerte, el que le íbamos a dar el acento. Y esto sonaría como un no lo toquen así precisamente. Y en un silencio, así que en el, en la tercer, este, el tercer tiempo se levanta a la derecha. Entonces, sonaría así. Uf, sonaría así. si sí, es necesario que se sienten con esto, tengan paciencia hasta que le encuentren la vuelta de cómo es el estar haciendo diferentes cosas con la mano. Estamos con tres dedos, con tres teclas. Nada más. Una vez que solucionen esto, ¡pah! el resto sale de perfecto y sale fácil. Pero es una cuestión de acostumbrarse a estar leyendo. Traten de mirar la partitura y no estar mirándose las manos. Esto es solamente posición fija. Hay que seguir la partitura, como si estuvieran leyendo el diario. Siempre manteniendo el pulso, el acento en el primer tiempo. Y así se acostumbran a ver que esas tres notas están ubicadas ahí. Son estas tres, no son ni ninguna otra. Y con ese signo de sostenido son estas tres teclas. No no son ni estas tres, ni estas tres, ni estas tres, ni estas tres. Cada una tiene su ubicación en el pentagrama. Y esas tres son con estos dedos, pongo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en la mano izquierda lo mismo, estas tres son 1, 2, 3. Así que muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, le ponen un me gusta. Y si no les gustó, le ponen un me gusta también. Si quieren, se suscriben. Lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales. Eh, me gustaría que, si quieren, se graban y me pueden poner en los comentarios, me ponen el enlace al video para que... Eh, pueda ver el video y les pueda decir a ver bu, si están haciendo bien, si tienen la mano bien ubicada, si están manteniendo bien el pulso, porque a veces uno no se da cuenta muy bien de qué está haciendo, eh, y pasa siempre. Que uno cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo tan bien. Así que estaría bueno de que, hubiera este, un uh, feedback con ustedes, me pasan un videito de, de lo que están haciendo y te, se los comento. Bien, esto ha sido por todo, todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video un abrazo pianístico para todos lean la partitura que les voy a dejar Resúlmanla y nos vemos en el próximo video adiós